Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Bitly y estamos en el octavo módulo del curso gratuito de Community Manager a través del que te quiero enseñar cómo tú mismo puedes montar tu negocio digital como Community Manager desde cero y con una inversión de cero euros. Ya te lo he dicho, así lo he hecho yo misma y quiero que tú también puedas lograrlo. Así que por eso he creado este curso gratuito para ti. En esta octava unidad lo que vamos a ver va a ser cómo gestionar una crisis en redes sociales como community manager una de las tareas para las que debemos estar preparados es para gestionar y atender estas crisis que suelen suceder en las redes sociales siempre hay comentarios negativos personas que eh, dejan una reseña negativa en las redes sociales de un cliente que tiene una queja que tienen un problema y evidentemente nosotros tenemos que saber cuáles son los pasos y cómo vamos a actuar ante estas crisis tenemos que estar preparados y formados para ello y de eso te voy a hablar en este vídeo pero antes, quiero contarte que este curso gratuito de Community Manager consta de 10 módulos. Ya vamos por la unidad número 8, pero si todavía no has visto los anteriores vídeos, te voy a dejar aquí arriba una tarjetita para que no te los pierdas. Me encantaría que hagas todo el curso porque realmente es el paso a paso para que logres comenzar a montar tu negocio como Community Manager sin ningún inconveniente, así que mira todo el curso además te invito a que te suscribas a mi canal de youtube me encantará tenerte por aquí no quiero que te pierdas los próximos vídeos de este curso y tampoco los próximos cursos que voy a seguir montando, porque todos los martes voy a subir un nuevo contenido que va a tener que ver con una serie de cursos que voy a realizar aquí dentro de mi canal así que espero que te quedes dentro de mi comunidad ahora sí dicho esto comencemos con el tema de hoy Como te decía anteriormente, en este vídeo quiero que hablemos sobre cómo gestionar una crisis en redes sociales como community manager. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos en redes sociales y esto también se lo tenemos que explicar a nuestros clientes, estamos totalmente expuestos. Que no podemos gustarle a todo el mundo. Que realmente es muy sencillo, muy fácil que una persona quiera dejar un comentario negativo incluso por algo muy pequeñito. Pero nosotros como profesionales del marketing como community manager tenemos que estar preparados para esto. Tenemos que saber esto. y de hecho esa es una de las cuestiones que yo les aclaro a mis clientes cuando comenzamos a trabajar les dejo bien en claro que al momento de abrir una cuenta en redes sociales ya nos estamos exponiendo a que otras personas puedan opinar sobre nuestra marca sobre nuestro producto sobre nuestro servicio sobre nuestra atención sobre lo que hacemos en nuestra empresa estamos digamos expuestos a todo ello y tenemos que saber que son parte es parte de las reglas del juego en las redes sociales ahora lo que no tiene que suceder es que perdamos los papeles que perdamos la cabeza que esto realmente suponga un problema para nuestra marca tenemos que tener muy en cuenta que gestionar muy bien una crisis va a hacer que la reputación de nuestra marca no se vea afectada estamos expuestos estamos como en el ojo de muchas personas que quizás están analizando cómo actuamos así que tenemos que saber bien cuáles van a ser los pasos a seguir si tenemos una crisis en las redes sociales entonces cuál es mi consejo número uno primero eh, lo que tenemos que hacer es aclararle esto a los clientes contarles que estar en redes sociales es estar expuesto y que esto puede llegar a suceder ahora nos vamos a quedar solo con eso no evidentemente no lo que tenemos que hacer es y esto sería el número dos tener un protocolo de actuación para las crisis qué es lo que vamos a hacer cómo vamos a resolver la crisis evidentemente no hay un manual que podamos aplicar a todas las empresas, a todas las marcas con las que trabajemos porque cada una de ellas es totalmente distinta, tiene unos valores distintos, una forma de actuar distinta y unas circunstancias totalmente distintas. ¿A qué me refiero? No es lo mismo trabajar con una empresa que brinda un servicio que trabajar con una empresa que brinda por ejemplo, un producto, ¿no? Que comercializa un producto. ¿Por qué? Porque si el problema de esta crisis es que un producto no ha llegado, que ha llegado defectuoso, que no se ha entregado correctamente, que hay un problema... Tendremos que seguir una serie de pasos, como por ejemplo decirle a la persona, vale, en su pedido está en este estado, vamos a hacer tal cosa, devuélvanos el producto, eh, no le vamos a cobrar por el transporte, lo van a pasar a buscar, no lo van a pasar a buscar, lo tiene que llevar a tal sitio. Como ves, hay una serie de acciones a realizar. En cambio, si hablamos de un servicio, es otra situación porque no hay algo físico para devolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? De ello, tenemos que hablar con nuestro cliente. Nuestro cliente nos tiene que contar cuál va a ser ese protocolo que él quiere llevar adelante en el caso de que haya un problema con una crisis, un cliente que no esté contento o incluso también tenemos que tener en cuenta que muchas veces ni siquiera es un cliente la persona que comenta. Es una persona que no le ha gustado nuestro contenido, que no está de acuerdo con lo que hemos publicado, que eh, realmente no le gusta determinada cuestión de la marca y que hace una serie de comentarios. Entonces, tenemos que dejar bien en claro cuál va a ser ese protocolo de actuación, qué es lo que vamos a hacer ante una crisis, cómo vamos a responder. Yo de hecho lo que hago cuando comienzo a trabajar con un cliente es crear esa respuesta que voy a dar ante una posible crisis. Evidentemente ellos una respuesta tipo y esto va a adaptarse de acuerdo a la situación que plantea la persona quizás ese mensaje exactamente no es copiar y pegar y decirle al cliente bueno esta es la respuesta sino que es eh, tener en cuenta que debemos analizar bien qué es lo que está sucediendo y dar la mejor respuesta posible ahora eh, ¿qué otra cosa tenemos que hacer a la hora de eh, gestionar estas crisis? tenemos que tener muy en cuenta que hay un factor que yo considero que es el factor clave y el factor del éxito en lo que es un protocolo de gestión de crisis que es la inmediatez la rapidez con la que contestemos si recibimos un comentario negativo y no contestamos o tardamos porque no tenemos este manual porque no sabemos cómo proceder porque no hemos hablado con el cliente sobre cuáles van a ser los pasos a seguir ante esta situación evidentemente lo que va a suceder es que esto es como las bolas de nieve cada vez se va haciendo más grande más grande más grande más grande porque llegan otras personas leen eso, opinan lo mismo se animan responden también eh, llega otra persona más eh, defiende a la marca el otro se enoja eh, le responde es un lío vamos a decir es un lío con todas las personas que se ponen a opinar y todavía la marca no ha salido quizás ni siquiera a dar su versión. Entonces, yo siempre digo que realmente el tiempo va a ser el factor que sea clave por dos motivos. Uno, para que esto no se genere esta bola de nieve de la que he hablado que no se haga cada vez un problema más grande y que haya más personas enojadas y por otro lado porque la persona que está enojada espera una respuesta rápida, espera una solución. Si yo he comprado he invertido dinero en algo y siento que esa marca me ha fallado, quiero que me lo resuelvan rápido, quiero una respuesta y realmente, y esto es muy importante que sepas y que lo tengas en cuenta, muchas de las crisis se pueden convertir en algo positivo. ¿Por qué? Porque muchas veces he escuchado que hay personas que dicen no, yo cuando hay un comentario negativo lo borro por esto o por aquello. Yo lo que te recomiendo es que conviertas todo lo negativo en algo positivo y esa es nuestra tarea como community manager. Aprovechar esas crisis para convertirlos en algo que sea realmente positivo para la marca. ¿Cómo? Bueno, si una persona responde y eh, responde o comenta, mejor dicho, comenta con algo negativo, nosotros tenemos que en ese momento apelar a todos nuestros valores y exponerle nuestra visión, por qué hemos hecho esto, pedirle una disculpa, eh, si es necesario, si alguien ha procedido mal, ofrecerle una solución, hacerlo rápido y que la gente vea que cuando nosotros tenemos un problema lejos de esconder la cabeza, lo que hacemos es salir a buscarle una solución, a resolver la situación de ese cliente, a ofrecerle algo que realmente pueda ayudarlo para subsanar eso que ha pasado. Tenemos que siempre entender y mostrarle a la gente que somos humanos, que detrás de las empresas hay personas y que todos nos podemos equivocar, podemos haber hecho algo mal, que puede haber algún error, pero que realmente nuestro interés es el de aportarles valor de que ellos estén contentos, de que puedan recomendar la experiencia. Hay muchos, muchos casos y a mí me ha pasado en muchísimas ocasiones que clientes que habían estado muy enfadados porque habían tenido una mala experiencia con la marca terminan compiéndose, eh, convirtiéndose en clientes fieles a través de una crisis. ¿Por qué? Porque la atención ha sido tan buena, la respuesta ha sido tan amable, ha sido inmediata, ha aportado una solución, ha resuelto el problema de esa persona que realmente esa persona siente que la están cuidando y se pasa ese enojo que tenía quizás en el inicio. Así que no siempre vean las crisis como algo negativo. Ten en cuenta que puedes convertir todo ello en algo positivo y aprovechalas, sé estratégico en la respuesta, muéstralo, enséñalo. Y para que otras personas también vean cómo tú actúas. También eso evidentemente eh, genera comunidad. Si las personas ven que eh, ha habido un comentario negativo, tú lo borras. La otra persona vuelve a comentar, tú lo borras se comienza a generar una situación de poca credibilidad de la marca, ¿no? Solamente dejamos los comentarios bonitos y cuando nos dicen algo que no nos gusta, lo borramos. Yo eso es algo que no recomiendo, algo que un community manager no tendría que hacer o al menos a mí no me gusta y te recomiendo que tú tampoco lo, lo hagas porque basado desde mi experiencia te aseguro que es eh, una, una solución que al corto plazo te va a traer más problemas. ¿Por qué? Porque esa persona que ha dejado un comentario negativo va a volver a buscar una respuesta, no la ve, ve que han borrado su, com su comentario, se vuelve a enfadar, vuelve a dejar otro comentario, esto se expande y realmente eso sí que puede generar una crisis en la reputación de la marca, de la empresa, de tu cliente. Así que mi, re eh, mi recomendación es nunca borrar un comentario por más negativo que sea. Tenemos que tener en cuenta también que siempre debemos eh, ser muy respetuosos, muy educados, no importa si la persona ha insultado, ha hecho barbaridades, ha hecho groserías. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no debemos perder, como dije al principio, los papeles. Tenemos que ser muy cordiales, muy amables. Tenemos que bueno, respirar hondo y contestar en función de lo que nos han dicho, pero siempre desde el respeto. Nunca faltándole el respeto a un, a un cliente, enfadándonos, eh, tratándolo mal, no siempre dejando bien en claro que primero, si nos comunicamos con respeto, todo va a ser mucho mejor que puede exponer evidentemente su queja y que le vamos a dar una solución, pero que por favor se dirija en buenos términos. Yo realmente siempre hago esto, le digo a la persona, vale, muchas gracias por tu comentario, lamento lo que ha sucedido, si ha habido un problema, estamos hablando con tal equipo, con tal persona, con tal departamento para resolver tu problema, te vamos a contactar a través de tal medio, eh, contacta con nosotros a tal lugar si es que tiene que hacerlo, por favor, siempre dirígete desde el respeto. Estamos buscando una solución. Que quede bien en claro que esa persona eh, entienda que nosotros estamos solucionando y estamos trabajando para resolver su problema, pero que evidentemente necesitamos que todo se haga desde el respeto. Realmente gestionar crisis es eh, algo complicado al inicio, pero cuando ya empiezas a coger un poquito de ritmo con ello, verás que realmente son unas oportunidades sensacionales para convertir algo negativo en algo positivo como te decía al inicio y en eso nosotros tenemos que estar como muy, muy despiertos ser muy hábiles para saber utilizarlo a nuestro favor no olvides muy importante, responder rápido, saber bien qué es lo que vamos a decir y cómo vamos a actuar. Todo ello lo tenemos que dejar bien coordinado con el cliente, tenemos que hablar de ello. Evidentemente habrá casos en los que tú tengas que consultar con el cliente qué tienes que hacer, porque no todas las crisis son iguales, hay situaciones muy puntuales, muy concretas, sobre todo con empresas que venden productos. Ahí eh, realmente es a donde más crisis hay, porque es a donde generalmente hay como una cadena, en donde puede haber algún algún conflicto con la entrega, con el producto que se ha enviado, con eh, la facturación o lo que fuera. Entonces, eh, ahí es a donde suceden o al menos las empresas en las que yo he visto más conflictos y es eh, habitual también que tengas que consultar alguna cuestión en particular de eh, alguna crisis en concreto, de algún problema en concreto. Pero bueno, si tú sabes cuál es el protocolo, al menos puedes dar una respuesta. Lo importante es que tú puedas dar una primera respuesta y tener un contacto de esa persona mientras que se resuelve el problema. No esperar a que pase todo el día o quizás dos días para contestarle a esa persona si tú sabes cuáles van a ser los pasos que se van a seguir puedes al menos decirle a esa persona mire eh, señor señora estamos viendo esto estamos hablando con tal departamento lo vamos a informar a través de tal medio envíenos eh, este correo envíenos su, su teléfono vamos a hacer esto vamos a hacer aquello puedes ir calmando un poco a esa persona y que esa persona sepa que tú ya estás trabajando en resolver su conflicto de todas formas eh lo que tienes que tener en cuenta es que las personas lo que esperamos es una respuesta una solución que realmente muchas veces estamos enfadados, que a todos nos pasa entonces es ponernos un poco del lado ¿no? de esa persona, del lado del cliente, no sentirnos atacados, que a veces no, eh, a mí al principio quizás lo que me pasaba era como bueno, después de todo el esfuerzo que yo estoy poniendo, la, toda la dedicación en crear un buen contenido, no sé sea, qué, ¿por qué pasa esto? No, lo que tenemos que entender es que a todos nos ha pasado en algún momento que nos hemos enfadado al comprar algo al tener una mala experiencia en un sitio entonces es ponernos un poquito del lado de ese de ese cliente pedirle que siempre se dirija con respeto y tratar de darle una solución lo más rápido posible, porque esa, como te dije, es una de las claves para mí del de éxito a la hora de resolver crisis en redes sociales. Espero que te haya quedado claro, que te haya gustado este vídeo, si es así te invito a que me dejes un like, que me dejes también tus comentarios, como te dije voy a seguir realizando cursos gratuitos aquí en mi canal de YouTube, así que me encantará leer tu propuesta, me encantará que me propongas de qué te gustaría que fuera el próximo curso, que me cuentes también tus dudas. Creo contenidos con todas vuestras dudas, así que estaré encantada de leerte y sobre todo de tenerte como suscriptor aquí en mi canal de YouTube. Suscríbete, por favor, dame ese apoyo para que siga creando contenido. Me alegra muchísimo cada vez que llegan personas a esta comunidad, así que te agradeceré muchísimo tu apoyo y también si quieres activa las notificaciones para que cada vez que suba un nuevo vídeo te llegue un aviso y no te pierdas de nada. Nos vemos la próxima semana en la siguiente unidad de este curso de ratito de Community Manager a través del que te quiero enseñar cómo tú mismo puedes montar tu negocio digital totalmente desde cero como Community Manager y con una inversión de cero euros. Te aseguro que yo lo hice así y tú también lo puedes lograr. Te mando un beso enorme.